La Asociación Animalista Libera ha iniciado una nueva estrategia para plantear la reconversión del zoológico de Barcelona. Durante unos meses se llevarán a cabo unas entrevistas a la salida del zoo dirigidas básicamente a la ciudadanía barcelonesa para conocer una serie de cuestiones haciendo énfasis en aspectos como la educación, uno de los principales ejes con los que se justifica este tipo de centros de explotación